Ahí mismo, vale, play, pero de sí. Tengo, tengo, tengo sé. En mi vaso quiero el éxito y juro lo voy a beber. Mucho cash, muchas joyas tendré y no sé pa' qué. Si no soy materialista y busco es abastecer. Ya lo dijo JP, estamos en alto nivel. Me puse pa' la vuelta y mira lo que ya logré Tengo un grupo y somos tres, generosos como el 10 Si sube uno lo logramos todo, así es que eh, Esto no es de Me juro compa que me jodí Tuve varios años practicando, ahora sé fluir Lo mío no fue talento, solo constancia en el bici Te burlaba de mí, ahora no vengas a mí Ahora hay gente por montón, montón Me aseguran el millón, millón Y yo sigo la cuestión Cuestión, aunque sé que es el tiempo el que da la razón y la aceptación en el sonido Maldito flow que me hace el desastre cuando es adictivo, amo el rap con contenido Nido, y el tras diferente por eso mi gente me ve como el elegido Y ye, yeah. yeah. yeah. más que calle tengo fe, fe. fe. y no me hable de arma usted de, de. Cuando los nombres se los sabes porque en contra apretaba demasiado la vez